¿Cuál fue la solución numérica que este creador digital da para poder recrear mejor la circunstancia que él expone? Yo me pregunto, ¿de dónde sacó estos valores? Sociedad presenta Tip sucesorales. A ver, mejor sigamos leyendo la solución numérica Abro comillas Es decir que a cada hijo le corresponde 18.75% de la herencia y en este caso específico son mayoría. Lo he desglosado de esta manera para mayor comprensión. Luego, al sumar la herencia de los beneficiarios a cada uno le toca heredar en partes iguales 450.000 bolívares del primer caso más un millón del segundo caso es igual a 1.450.000 bolívares. El viudo sobreviviente y los cuatro hijos heredan por partes iguales. En el primer caso, al viudo le corresponde el 75% y a los hijos 25%. En el segundo caso, al viudo hereda 25% y los hijos el 75%. En ambos casos siempre queda el 25%. Para el viudo de los bienes comprados en el matrimonio el 75% y los hijos 25%, lo cual suma 100%. En el caso del bien comprado por la fallecida antes del matrimonio, 75% es para los hijos y 25% es para el viudo para un total del 100%. Así explicado de manera sencilla para que los demás puedan visualizar más fácilmente, al final al sumar los montos nos da 1.450.000 bolívares que serán distribuidos en partes iguales para los cuatro hijos y el esposo sobreviviente. La casa de María Gabriela fallecida que tenía antes de casarse pasa directamente y de manera total a la masa hereditaria para ser distribuida entre los sucesores como son el viudo y los cuatro hijos, lo que es lo mismo entre los cinco en este caso específico cierro comillas si no entendiste lo que acabo de citar de esta página web no te culpo la verdad yo tampoco pude comprender y me tocó releer este caso varias veces para entender veamos cuál es la solución numérica que doy a este caso ahora vamos a dar la solución numérica de este caso y les garantizo que va a ser lo más sencillo posible vamos a utilizar los mismos valores que el autor usó en este caso además de los mismos inmuebles esto significa que el caudal hereditario está compuesto por tres inmuebles: a saber, la primera casa que adquirió María Gabriela antes de casarse, así como también el apartamento, y la segunda casa que adquirió la difunta estando casada con Alberto Antón. La primera casa de María Gabriela tiene un valor de un millón de bolívares, y los inmuebles adquiridos en la unión conyugal tienen un valor de 900 mil bolívares para la primera casa tomará en cuenta el 100% de su valor y esta será repartida entre los herederos es decir entre el viudo y los cuatro hijos por partes iguales por lo que corresponde un 20% de ese bien que se traduce en 200 mil bolívares esto es porque el código civil es bien claro en su artículo 824 al indicar que en las herencias cuando el cónyuge participa con los descendientes toma una porción como un hijo más es decir que ese millón de la casa, lo divido entre 5, dando como resultado los valores porcentuales y de bolívares que mencioné anteriormente. Ahora, el tratamiento que tendremos sobre los otros dos inmuebles conyugales será de la siguiente forma. El valor de estos en conjunto es de 900 mil bolívares de los cuales la mitad es decir 450 mil bolívares serán los que tome para la herencia y que será dividida entre los cinco herederos es decir el viudo y sus cuatro hijos por partes iguales correspondiéndole un 20% de esa mitad o lo que es lo mismo un 10% del total de esos, de esos inmuebles para cada uno que se traduce en 90 mil bolívares todo basado nuevamente en la regla del artículo 824 del Código Civil. La otra mitad, es decir, 450 mil bolívares restantes, corresponden en plena propiedad al viudo por la comunidad conyugal que mantuvo con su ahora difunta esposa y que no tiene nada que ver con la herencia y que nuestro autor digital lo imputaba erróneamente como la legítima. Como sabemos que ustedes son muy visuales, les doy estos cuadros comparativos entre los dos resultados numéricos de este mismo caso. Mírenlos bien a cada uno y comparemos. Ambos coinciden en que el patrimonio hereditario era de 1.450.000 bolívares. También coinciden en el monto que corresponde enteramente al cónyuge sobreviviente, 450 mil bolívares. La diferencia radica en que el autor digital llama a esta porción como la legítima y este servidor indica que es la porción de la comunidad conyugal. Las diferencias vienen cuando vemos lo que corresponde a cada heredero. El autor digital indica que la primera casa con un valor de un millón corresponde un 25% a favor del cónyuge y un 75% a favor de los hijos, mientras que este servidor indica una repartición equitativa del 20% a cada uno de los cinco herederos según el artículo 824 del Código Civil. En el caso de los inmuebles conyugales valorados en 900 mil bolívares, ambos coincidimos, que va vale a la herencia un 50% de ese valor las diferencias se ven en las reparticiones el autor digital indica que esa mitad se repartirá en dos partes 25% para el viudo y 25% para los hijos mientras que este servidor expone que ese 50% se divide entre los 5 herederos equitativamente a razón de un 10% cada uno Concluimos con el valor que le corresponde a cada heredero en total dentro de esta herencia. Para el viudo, según el autor digital, le corresponde 475 mil bolívares, mientras que este servidor calculó 290 mil bolívares. En cambio, para los cuatro hijos en conjunto, según nuestro autor digital, indicó que le correspondían 975 mil bolívares, mientras que este servidor calculó 1.160.000 bolívares para estos. Recuerda las definiciones que autores venezolanos dan a la legítima, por ejemplo, Raúl sojobianco menciona que la cuota patrimonial que la ley reserva a ciertos herederos se denomina cuota legítima o cuota de reserva. La legítima no es otra cosa que la limitación a la libertad de testar. No obstante, luego de respetar esta porción, el testador puede disponer libremente del resto de sus bienes. Esta es otra parte sustraída de toda vinculación que se ha denominado cuota libre o cuota disponible. Mientras Francisco López Herrera advierte que existen sinónimos de esta institución, los cuales son los términos reserva, sucesión necesaria o sucesión forzosa, y citando al profesor Henry DePage, dice que la reserva es la parte del patrimonio del causante que la ley sustrae en interés de la familia del régimen de la autonomía de la voluntad que caracteriza la sucesión testamentaria. Este autor complementa diciendo que la legítima constituye un límite o una restricción de fondo al ejercicio del derecho de testar. Entonces, interpretando lo que establece el artículo 883 del Código Civil y lo que acabamos de citar de estos autores, significa que la legítima es una institución que siempre existe y que, únicamente, y quiero recalcar esa palabra, únicamente, en la sucesión testamentaria, es decir, cuando exista un testamento no podemos abusar de esta institución usándola de forma indiscriminada cuando hablemos de sucesiones sin testamento porque esa institución en esas circunstancias no tiene lugar cabe acotar que ha tenido grandes discusiones alrededor de este tema en donde hay que decirlo, lamentablemente aún existe una falta de cultura general del verdadero conocimiento sobre la legítima y sus alcances esta falta de conocimiento trae como consecuencia una errónea interpretación de las leyes y una desacertada asesoría para nuestros clientes, los cuales confían en nuestro criterio y se encomiendan en nuestro ejercicio en respaldo de sus intereses. Y eso debemos cuidarlo como buenos profesionales del derecho que somos definitivamente y es por estas razones que no me cansaré de afirmar que las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras. Para saber más de nuestras actividades y conocer un poco más de este humilde servidor, pueden seguirme a través de Instagram. También pueden, si requieren contar o contratar servicios profesionales, tanto de asesoría como de asistencia legal, para darle solución a tu caso, puedes contactarnos por nuestro correo electrónico sociayhack.com y con gusto te atenderemos. Si te gustó este video, danos un pulgar arriba para ese like jurídico, para seguir impulsando esta labor que realizamos con dedicación. También te invito a que te suscribas a nuestro canal Sociayhack. Además, con tu suscripción puedes conseguir beneficios de contenidos exclusivos y recuerda que suscribirte es gratis. Para seguir nuestros nuevos videos dale click a la campanita de notificaciones que te llegará el día que tengamos nuevo material aquí en tu canal. justiciable Te deseo que tengas un buen día. Nos volveremos a ver por este canal. Hasta aquí el tip sucesoral. Nos vemos en la próxima. Esta fue una producción de Soseja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.